Hola a todos, soy Álvaro Quijo de Los Secretos. Casi 40 millones de niños y niñas en el mundo son refugiados. Eh, os animo, por favor, a que participéis en la decimosegunda edición de Corre por una Causa, que bajo el auspicio de Entre Culturas y Alboán estamos promoviendo para que todos participemos y de con lo que se recaude va a ser para luchar eh, para darles una muy buena educación a estos niños refugiados. Eh, tenéis que conectaros a correporunacausa.org. Podéis elegir la ciudad que más convenga, la que tengáis vuestra ciudad o hacerlo de manera virtual. Por favor, no faltéis. Esto es una muy buena causa y es correr por una causa y os esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.